Hola chicos, tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo video. Yo soy Carlos Vallejo, del canal de Teenager Spanish. Y el día de hoy les voy a enseñar a recuperar eh, la información que hayan eliminado de su dispositivo Android de una manera súper fácil y súper sencilla, ¿ok? Y esto va a ser todo tipo de información. Podemos recuperar incluso contactos. Cualquier contacto que nosotros hayamos eliminado eh, que sea recuperable, lo podemos recuperar. Pero también podemos recuperar... Eh, información valiosa como por ejemplo fotografías de hecho acá yo tengo varias fotografías en donde nosotros podemos escoger una de ellas fíjense que si yo me voy hasta todas las fotografías yo aquí puedo seleccionar una en particular como esta y la puedo eliminar del teléfono del dispositivo y esta misma fotografía la vamos a poder recuperar junto con otras informaciones bueno chicos, para este procedimiento vamos a utilizar nuestro software llamado UltData Data for Android. Recuerden que toda la información de nuestro software va a estar en la descripción del video. Necesitamos descargarlo, instalarlo y obtener una licencia. Una vez hecho todo esto, vamos a ejecutar el programa eh, en nuestra computadora. Y ya a partir de este punto tenemos que tener nuestro teléfono conectado a la computadora mediante el cable USB. Luego de esto le damos clic donde dice recuperar datos perdidos. Le damos clic allí y aquí nos va a preguntar la información que queremos recuperar, en este caso seleccionamos todos los elementos pero ustedes pueden seleccionar uno o varios elementos en lugar de seleccionarlos todos, en este ejemplo vamos a seleccionarlos todos pero tengan en cuenta que podemos recuperar contactos, mensajes, historias de llamadas, fotos, videos, audio e incluso documentos, le damos clic donde dice empezar para iniciar el escaneo de toda la información, en la pantalla de nuestro Xiaomi nos va a aparecer un mensaje como este, en donde simplemente tenemos que darle en donde dice instalar, para que de esta manera se instale una aplicación que necesitaremos para poder eh, realizar este procedimiento. Entonces acá automáticamente la aplicación se va a ejecutar, le damos en permitir, en permitir, en permitir y le damos en permitir nuevamente, hasta que le demos todos los permisos a la aplicación, y que de esta manera podamos escanear mediante data todo lo que viene siendo nuestro dispositivo ya a partir de este punto vamos a mantener lo que viene siendo la aplicación en nuestro teléfono ejecutada mientras el programa de ULT Data for Android analiza toda la información ¿okay? este procedimiento puede tardar dependiendo de la cantidad de información que tengamos en el dispositivo o que hayamos eliminado aquí simplemente va a aparecer eh, la información eh, así que vamos a esperar a que el escaneo finalice aquí podemos visualizar Cuánto tiempo le falta por finalizar Y aquí en el lado izquierdo vamos a poder visualizar el contenido que se ha encontrado ¿ok? Y mucho de este contenido es eliminado de manera accidental por nosotros mismos Ya una vez que aparezca este mensaje de este, que el análisis se ha completado Quiere decir que ya ha encontrado toda la información en nuestro teléfono le damos clic en aceptar para poder buscar la información que nosotros deseamos recuperar En este caso nosotros podemos seleccionar uno o varios elementos Por ejemplo voy a seleccionar este contacto que dice accedo empresarial Nosotros lo podemos seleccionar, podemos ver los números de teléfono y en este caso pues la información Esta información al seleccionarla nos permite recuperarla pero no solamente contactos, también podemos dirigirnos hasta la sección de mensajes En donde aquí vamos a tener ya eh, varios mensajes disponibles Para poder recuperar esta información Nosotros podemos seleccionar uno de estos mensajes Uno o varios elementos o todos los elementos Para poderlos recuperar De la misma manera con lo que viene siendo el historial de llamadas Que también podemos seleccionar Y también podemos seleccionar eh, videos ¿ok? Normalmente estos videos son videos que encuentra el programa en algunas aplicaciones entonces podemos seleccionar cualquier elemento que deseamos recuperar e incluso audios audios notas de voz que también podemos recuperar e incluso aquí podemos seleccionar algunos archivos y también eh, nos localiza los documentos ok los documentos que en este caso estos son documentos tanto en formato pdf como en cualquier otro tipo de formatos ¿ok? Y también las fotografías Aquí en las fotografías podemos notar de que eh, tenemos esta fotografía Que hemos eliminado anteriormente Y bueno aquí nos va a encontrar todas las fotografías que tengamos almacenadas O que tuvimos en alguna oportunidad almacenadas Pero que en algún momento fueron borradas Luego de haber seleccionado todos los elementos Le damos clic donde dice recuperar y nos va a preguntar en qué ruta deseamos recuperar los archivos Yo voy a seleccionar el escritorio y ustedes pueden escoger cualquier carpeta Y esperamos a que la información finalice Cuando en este caso la recuperación haya sido exitosa le damos en aceptar Ya podemos incluso cerrar el programa y ya lo que resta es verificar de que efectivamente toda la información que hemos recuperado esté de manera correcta ¿ok? En este caso como hemos recuperado la información en el escritorio Aquí vamos a tener la nueva carpeta que se llama Data for Android Y aquí en esta carpeta es donde vamos a tener toda la información que hemos recuperado ¿ok? Aquí tenemos Device Data, eh, información del dispositivo Y no separa por carpeta cada categoría Aquí tenemos los audios este es el audio que hemos recuperado, Dragon Ball Z. También tenemos el historial de llamadas en donde aquí nos eh, hace la recuperación mediante un documento de Excel, una hoja de cálculo. ¿okay? Y así como este, pues también tenemos otras informaciones como los contactos. Tenemos también los documentos. Tenemos absolutamente todo, incluso los mensajes. Y también tenemos las eh, fotografías y los videos Estos serían los videos que bueno están en un formato MP4 Y también tenemos las fotografías Que estas serían las fotografías y podemos darle clic aquí Ver iconos grandes para verlas más grandes Le podemos dar incluso en cambiar nombre Y aquí al final... Le colocamos el formato que nosotros deseemos, JPG. Y de esta manera vamos a poder recuperar esa fotografía solamente cambiándole el formato. Le damos clic derecho, cambiar nombre. Y luego aquí al final le cambiamos el nombre y le colocamos la extensión de fotografía JPG. Le damos a Enter. Confirmamos y ahí vamos a tener las dos fotografías de hecho si le damos clic derecho le damos a ver y en iconos muy grandes aquí vamos a ver las fotograf esta fotografía que fue eliminada y esta otra que también fue eliminada de nuestro teléfono y para que tengan una idea de cómo se ve la información en Excel pues aquí en esta oportunidad vamos a poder visualizar lo que viene siendo el historial de llamada aquí del contacto, del nombre del contacto, del número de teléfono la fecha